un programa de entrenamiento gratis para 12 semanas 5 días de entrenamiento cada semana lunes miércoles y viernes vamos a entrenar con la pesa rusa los martes y los jueves una rutina cortita de calistenia todo en casa muy fácil si no tienes pesa rusa con una mancuerna te parece vamos a empezar en qué consta vamos a empezar todos los entrenamientos con una serie de flexiones, esto claro, después de calentar. Calentamos bien, estiramos un poco y empezamos el entrenamiento. Una serie de 30 flexiones, ¿vale? Luego procedemos al entrenamiento. La primera serie repetimos tres veces más si no tienes una pesa rusa y vas a trabajar con la mancuerna tienes que tener en cuenta que el movimiento alrededor del cuerpo es bastante arriesgado Se te puede escapar aquí cuando haces el cambio atrás entonces es mejor eliminar este movimiento y pasas al siguiente después de las flexiones vale y pasamos peso muerto Agarra la mancuerna y hago un peso muerto. Sentadillas. Una mano. Sentadilla. Cambiamos. Sentadilla. El remo es muy fácil. ¿Vale? Tira. El movimiento no es explosivo. No te muevas con prisa. No, no te muevas rápido. ¿Vale? Aquí. Y el swing. Se puede agarrar la mancuerna así. Para balancearla perfectamente, ok, las flexiones, si es difícil, llegar a 30, porque 30 tienes que hacer sí o sí, vale, si es difícil, apoya las rodillas, vale, te pones en el suelo, te apoyas en las rodillas, y vas a flexionar 30 veces, son 30, hasta que vas a ser capaz, porque en las 12 semanas que vamos a entrenar, seguramente que vas a llegar Hacer 50 flexiones sin problemas, ok. Pues o sea, venga, vamos a trabajar. Mañana, no, mañana no, hoy empezamos. Un saludo.